Aquí en Tafí del Valle, linda jornada, hermoso clima, sol a pleno, tenemos una hermosa mañana, mucha gente que está llegando, tenemos un informe también de la empresa de transportes, quiero uh -huh. contarle que brinda el servicio a los valles, en el servicio de las seis de la mañana, Tucumán, Tafí del Valle, Tucumán, El Moyar, tuvieron que poner dos refuerzos. ¿sí? Así que atención porque está llegando muchísima gente y bueno, son altas las expectativas. Siempre lo decimos, el otro día estuvimos en el móvil también por la presidente Perón, en donde está el nodo vacunatorio, en los testeos rápidos y demás. bueno Y ahora estamos precisamente en el hospital Elías Medici, el gran hospital que tiene Tafí del Valle, que tiene todo esto sí es un hospital muy completo, porque la salud es lo más importante, compañeros audiencia, sobre todo cuando uno se va de vacaciones. Queremos agradecerle en forma muy especial al doctor Alejandro Bonaris, que siempre se hace un, un tiempo y siempre nos recibe muy bien. Bueno, él nos va a contar mayores detalles de qué forma están trabajando aquí en el hospital. Él es el director del hospital de Tafí del Valle. Doctor Bonaris, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por recibirnos. Estamos para LB7, la primera del norte. Bueno, muy buenos días, Radio Dinámica, y a toda la audiencia. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, cuéntenos un poco con respecto a la situación y cómo están trabajando aquí en el hospital. Bueno, muy bien, este, comenzando el año con el aumento de demanda esperado para esta época de verano y de, de temporada turística acá en la zona de los valles. Este, como usted bien lo decía, se va aumentando cada día la, la población este, que va, va concurriendo pasar algunos días familiares a, a, a festival de la chucha que se acerca para el fin de semana el seven de, del rugby y bueno, en ese caso nosotros estamos trabajando eh, con normalidad en la fecha, eh, todos los servicios están eh, funcionando eh, y bueno, tenemos por supuesto un, un, unos refuerzos que ha planteado el señor ministro de salud como, como todos los años eh, de algunos de, profesionales sobre todo de emergentología, de guardia ...de traumatología, enfermeras, médicos... Eh, ...y también la ambulancia de alta complejidad... ...que ha dispuesto colocar el director de 107... ...el doctor Barreiro, en lo que es la zona del Indio... ...no es cierto, la ruta 307... ...una ambulancia que está 24 horas... Este, ...de alta complejidad, que es prevista para cualquier... este ...evento de accidentología que se pudiera eh, producir... ...en esta época que hay más concurrencia en la ruta de vehículos y también en, acá en la, en la zona del Hospital de Tafío del Valle y en los eventos que se van realizando semana tras semana, también prevén este, enviar más ambulancias de refuerzo para por, por cualquier este, eh, evento que pudiera surgir. ¿no? Doctor, le pregunto, bueno, ¿cuál es el alcance, no la capacidad de atención que tienen acá en el hospital? Y también, ¿cuáles son algunos de, de los servicios, no, en materia de salud que la gente, los pacientes, pueden encontrar aquí en este hospital? Bueno, el hospital de Tercer Valle, como ustedes saben, es un hospital de segundo nivel de atención. Es decir, que cuenta con este, la mayoría de las especialidades eh, más este, concurridas por la población en general como puede ser cardiología, traumatología, clínica, eh, la pediatría, eh, ginecología, ¿no es cierto? Y bueno, otras más que también presenta el plantel, eh, y bueno, tiene la, la capacidad para atender el 90% de las patologías más frecuentes que pueda eh, ocurrir en la población, eh, y como todos los otros hospitales del interior de la provincia, eh, tienen un margen de eh, algunas patologías que ya son de de mucha consideración, ¿no es cierto? Este, eh, la, la organización del sistema de salud de la provincia prevé de que esos pacientes sean derivados, ¿no es cierto? Eh, a lo que son los centros de mayor atención y de mayor capacidad, eh, que son los hospitales de la, de la capital, por ejemplo, el Hospital París, el Hospital Centro de Salud, que son especializados en lo que, ¿no? que son traumas, cirugías este, y este, accidentología, ¿no? En ese caso, para eso tenemos la ambulancia de alta complejidad, ya que hay, existe un, un trecho bastante amplio entre la zona de los valles y la capital, para que pueda conducir asistiendo pacientes críticos hasta llegar este, a esos centros de alta complejidad. Doctor, eh, por cierto, hace poco han recibido la visita del ministro de Salud de la provincia de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz, y del gobernador Osvaldo Jando. Eh, efectivamente, el señor gobernador y el ministro de Salud han venido a inaugurar eh, lo que era la una, una puesta en marcha de una ambulancia de alta complejidad que, que, ha, que han provisto eh, ellos, eh, todo lo que es la, la aparatología que debe contener, y este, también inaugurar oficialmente, dar un inicio oficial de, de, de, de trabajo con lo que es el, el Nodo Rosa, la, la sala de mamografía, que nosotros ya veníamos trabajando eh, este, a partir de que la la pandemia nos ha permitido volver a, a, a prestar esos servicios que, que en aquel momento no podíamos hacerlo porque estábamos muy este, abocados a lo que era la urgencia. Sí. Este, en ese caso, el bueno el, el, el gobernador ha inaugurado aquella sala de mamografía que ha sido construida por este, la instrucción de la doctora Rosana Chala, en aquel momento jefa de la cartera, de la cartera de salud, de la provincia, ministra de salud, eh, y bueno, ella no había tenido oportunidad de inaugurarla por las cuestiones de la que estábamos con la urgencia este, de pandemia y la emergencia sanitaria, y bueno, en este momento ya la han inaugurado y nosotros estamos trabajando con todas las mujeres de la zona de los valles y también con algunas mujeres turi turistas que quieren eh, por ahí realizarse ese tipo de estudios que son de la mujer, específicos para prevenir las principales causas de muerte en la, en la, en la población femenina, que es el cáncer de cuello de la patología de la mama, ¿no? Muy bien, doctor, como siempre, agradecerle por la amabilidad, por estos importantes minutos, por sus palabras y, bueno, estos detalles en materia de salud. Felicitarlo en su persona a todo el equipo del de Hospital Elías Medici, aquí en del Valle. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por, por el programa que realizan. Muy amable, doctor, gracias. La palabra del doctor Alejandro Bonaris, directamente desde el hospital de Tafí del Valle, Elías Medici, hablándonos un poco en materia de salud con respecto a estas vacaciones, este tiempo de verano 2023. Ustedes, compañeros. Perfecto, Felipe, la verdad, muy completa la información y además, uh -huh. bueno, no... Eh agradecerle al doctor qué más podemos claro. hacer que, que te haya dado estos minutos cuando sabemos que como él decía aumentó la demanda eh, debido a la temporada uh -huh. así es así es compañeros muy amables gracias hasta vemos en minutos